Hola gente del mundo, bienvenidos. soy Iki y seguimos con tutoriales de Godot 4. En este caso les voy a mostrar cómo asignarle a algún objeto 3D, en este caso, un material. Y un material va a servir para que yo pueda darle algún color o pueda agregarle alguna imagen, etc. Lo de la imagen lo vamos a ver más adelante porque en este caso no va a ser tan tan obvio. Si ya tenés práctica con blender y demás lo vas a entender de toque y no vas a necesitar el tutorial. Te voy a mostrar, básicamente vamos a un objeto 3D que tengamos como lo es este. Y fíjate que en material dice vacío, yo voy a cliquear acá y le voy a poner nuevo Standard Material 3D. Tenemos otras dos opciones que seguramente las vamos a estar viendo después, como un Shader Material, que eso es como un material que tenemos que programar a mano. Pero como ya viene uno prehecho, vamos a usar el Standard Material. Fíjate que acá me creó un material conveniente que habrás visto en todo tipo de programas, como Blender, Unity, etc. Entonces cliqueo y se me va a expandir una lista de propiedades del material, ok? Acá tenés toda la lista de propiedades. Mayormente si tenés alguna imagen, la tenés que tirar acá en el albido. Fíjate qué textura y podés cargarle una textura. Eso después igual te lo voy a mostrar en algún punto. Yo lo que quiero alterar acá de mi imagen es el color. Ok, suponete que quiero que sea de color rojo esta paleta. Bajarlo un poco ahí. También tenés otro tipo de propiedades como transparencia, el tipo de shading, de sombreado y demás. Si es metálico, porque también puedes hacer que sea se un poco metálico, lo cual sería interesante para este tipo de paletas. Y un montón de cosas más que van a incidir en cómo se va a dibujar el objeto en pantalla, si va a tener cierta reflexión, si va a rebotar la luz en él o no. Un montón de propiedades tenemos acá, ¿ok? Muchas de estas las vamos a estar viendo mientras vamos avanzando en el 3D, pero. Otra muy importante quizá que tenemos acá es la emisión. Esto es si emite alguna luz el material. Suponete que quiero que emita luz amarilla. ¿Ves? Va a tener como un glow, una suerte de, de emisión de luz que le, a, le afecta el color de alguna forma. ves. Pero bueno, estas son cosas con las que uno puede ir jugando. Y después para los que estén interesados también tiene una suerte de normal map, lo cual es ideal para asignarle a la textura y bueno, Vas a poder obtener mejores resultados en cuanto a la luz y la profundidad eh, y la textura y demás. Bastante interesante esto. Todo esto lo vamos a estar viendo igual. Pero básicamente con esto ya sabes cómo crear tu primer material. Podés crear tu textura y te diría que si tenés algún interés en investigar las funciones por tu cuenta lo puede hacer. Si no, lo vamos a estar viendo. Con esto yo ya le cambié el color a lo que necesitaba. Y fíjate el resultado que obtenemos. El resultado que obtenemos básicamente es este. Y me dirás... ¿Y por qué? Si yo elegí rojo claro y ya te dije que todavía no pusimos luces. En el próximo video vamos a estar mostrando cómo poner luces, qué tipo de luces hay y demás. Así que quédate ahí, compartí, suscríbete, dale me gusta, comentame qué te está pareciendo todo esto, qué estás tratando de hacer en tu juego y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima, loco.